Seguro que recordáis al cañonero, un sub de más de 10 metros de largo, 7,3 de ancho y unos 2,3 de altura. Con 65 toneladas, pesaría tanto como el tanque pesado americano M103. Sin embargo, como lo supera en longitud y es el doble de ancho, su densidad es increíblemente baja. A pesar de ello, por su propio peso y de sus 35 ocupantes, apenas corre sin acelerar, lo que explicaría los incendios por sobrecalentamiento del motor.